Hola, ¿qué tal, fotonautas? Bienvenido a un video más de su canal Foto Aprendizaje. Hola, ¿qué tal, fotonautas? Mi nombre es Joel Jiménez Encarnación. Gracias a Johnny Mora por invitarme a su canal Foto Aprendizaje. También soy creador de contenido. Me pueden encontrar en mi canal de YouTube como JoelBlogsTV. Y en este video vamos a aprender cómo hacer mascarilla con una plancha y con Photoshop. Vámonos con el intro. A continuación, Photonauta, le estaré presentando los pasos necesarios que se deben de llevar a cabo para realizar el diseño que quieras colocarle a tus macarillas. Lo primero es tener un programa de edición como Photoshop o diferentes programas que puedes hallar en la internet gratuitos como GIMP o Canvas. Luego que tengamos el diseño, lo vamos a imprimir en una impresora que tenga tinta de sublimación. Si no tienes una impresora, puedes ir a, a lugares que te la que te la imprima como fotorastro. Luego que tengamos el diseño, recuerda que el diseño debe ser impreso en una impresora con tinta de sublimación. Luego colocamos el diseño en la mascarilla con la plancha. Acompáñanos. A continuación, fotonauta, lo que vamos a hacer es recortar el diseño que ya hemos elaborado. Mm -hmm. Una vez ya el diseño recortado, lo que vamos a hacer es colocarlo en la mascarilla. Bueno, fotonautas, ya una vez con el diseño colocado encima de la mascarilla, lo que vamos a hacer es poner a calentar la plancha. Ya una vez que la plancha esté caliente, se recomienda usar una hoja de maquinilla, una hoja en blanco. Se le coloca arriba y ya que la plancha esté caliente, se le coloca arriba. Puede durar por un periodo de 60 segundos. Y bueno, Fortunauta, decirte que puedes convertir esto en un negocio, ya que puedes vender mascarillas personalizadas a diferentes negocios que estén empezando, como cafeterías, peluquerías, tiendas, entre otros tipos. Y bueno, Fotonauta, te puedo recomendar que crees una cuenta de Instagram en la que publiques todas tus obras de mascarillas personalizadas para que así tengas popularidad y puede, y puede gente ingresar a tu negocio. Y bueno, Fotonauta, espero que te haya gustado este video y que te haya servido para algo. Te recomiendo que te suscribas al canal, le des like y, los, y lo compartas. Chao, hasta la próxima. Hola, ¿qué tal Fotonauta? <risa> Me dio como hipo.